se cree que Irlanda es el lugar de nacimiento de Halloween. Hola chicos, en este video les voy a enseñar estos dos looks súper fácil y rápidos para Halloween por si te invitaron a una fiesta de último momento. Dale like y comparte este video si te gustó y suscríbanse para que no te pierdas estos videos de Halloween. Ok, pues vamos a comenzar con un look de muñeca en 5 minutos. Primero hazte unas coletas y si tienes un moño diadema, póntelo. Primero voy a maquillar mis cejas. Si tú quieres, puedes saltarte este paso. Y ahora voy a utilizar mucho, mucho blush. Lo aplico a mis mejillas y no lo voy a difuminar. Así lo voy a dejar. Ahora enchina tus pestañas con un enchinador. Aplicamos poquito rímel. Ahora vas a ponerte unas pestañas postizas en la parte baja de tu ojo. Entre más dramáticas las pestañas, mucho mejor. Ahora vas a tomar un labial rojo. Las muñecas tienen los labios pequeñitos así que te vas a pintar unos labios chiquitos. Y aplica poquito gloss. Creo que voy a aplicar más rubor para hacer este look un poquito más dramático. Y eso es todo por el primer look chicos, ¿verdad que está súper sencillo? Ahora ponte un vestido o una capita o algo que te vaya a hacer como una muñeca. Y no se te olviden tus coletas. Ahora chicos les voy a enseñar cómo hacer este look de espantapájaros. Vas a tomar un labial anaranjado y pintarte los labios y hacer unos circulitos en tus mejillas. Ahora con un delineador, vas a hacer una línea por fuera de la boca por los dos lados. Y después haz estas rayitas. Y ahora en tu nariz vas a trazar como un triángulo con las esquinitas redondas. Y dibuja las mismas rayitas por alrededor. Ya casi terminamos chicos, ahora vamos con los ojos. Aquí vas a hacer como unas rayas cayendo de los ojos, no sé cómo explicar esto, mejor vean cómo le hago, es súper sencillo. Haz unas rayas largas y otras pequeñas, parecen pestañas. Ahora vamos con el otro ojo. Y listo chicos, eso es todo para el maquillaje y ahora para la ropa solamente ponte cualquier camisa cuadrada que tengas. Aquí yo encontré esta cosa que parecía paja y la voy a poner en mi cabeza como si fuera mi cabello. Ahora sí parezco más como un espantapájaros. Y listo chicos, eso es todo por este look. Comenta cuál de estos dos looks te gustó más y déjenme saber qué otros videos quieren ver para Halloween. No se te olvide ver mi último video de estas botanas deliciosas. síguenme en mis redes sociales y no se te olvide suscribirte. Nos vemos en la próxima.